Gracias, Amado. Gracias a Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, voy a tratar de, en el poco tiempo que tengo, eh, tratar eh, el tema de lo que tiene que ver con la criminología y el combate de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. Pero antes quiero destacar eh, la obra, ¿verdad?, del arreglo de la carretera Arenoso, eh, Villarribas Arenoso, que estuve por allá, estuve en Samaná el fin de semana y entonces eh, pude transitar por este trayecto. Eh, es el video, muchachos, ahí miren eso. Eso antes estaba intransitable y el viernes yo pasé por ahí, quise grabarlo para compartirlo con la gente, para que vean el buen estado en que está esa carretera. Qué bueno que se haya resuelto esta situación y que ya la gente pueda transitar sin tantos hoyos, caramba, eh, que había en esa carretera. Qué bueno que los gobiernos se enfoquen en hacer invencio, en inversiones puntuales para que las comunidades se puedan desarrollar. Yo estoy seguro que ya mucha gente va a pasar por ahí, por Arenoso, va a pasar por Villarriba para llegar más rápido a Samaná y así, así se evitan tener que ir eh, por Nagua, más cerca, es más rápido eh, y es un trayecto, si se quiere, hasta un poquito más seguro. De manera que felicitar especialmente al alcalde de, de Villarribas, que fue que se fajó detrás de esta obra, me imagino que también tendrá que ver algo el senador ahí, eh, esta obra del, del trayecto de Villarribas a Arenoso. Qué bueno que se haya asfaltado, porque ahora usted llega con más tranquilidad, su vehículo se maltrata menos, y eh, bueno, aprovecha más el tiempo y, y las comunidades se desarrollan. Qué bueno, así que destacar esta, esta excelente obra de parte de del gobierno actual me hubiese gustado saber si, eh, si ese eh, proyecto se hizo ahora si es del, del, del proyecto que estaba anteriormente eh, voy a investigar para traerle a la gente datos eh, fehacientes al respecto pero qué bueno que se haya completado miren por otro lado con relación a, al, al tema que planteaba el compañero amado José Rosa en la mañana de hoy de la criminología de lo que está sucediendo en, en el sector San Martín decía mi abuela que el que no sabe es como el que no ve, y por eso mucha gente ni va a entender a Madonna ni me va a entender a mí, porque la gente normalmente no estudia temas puntuales como son de la criminología, y no la gente. En la República Dominicana, la criminología está en pañales. Si, si pueden colocarme las imágenes de cómo está el sector San Martín para que vean qué disparate, eso es un disparate. Todo eso que usted está viendo ahí. Eh, nosotros que, que estamos más allegados a esa área le decimos que eso es un disparate, eso es un bulto eh, y una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos que lo están haciendo para hacerle creer a usted que están resolviendo algo, pero que no es así. Miren, como yo vengo de una comunidad que utilizamos como, como, como laboratorio para implementar medidas sociológicas con miras a desarrollarla y a evitar la delincuencia que era el objetivo principal de nosotros, Pudiera yo, si se quiere, hablarle con conocimiento de causa, además de que estoy eh, eh, especializándome en el área de la criminología. Yo, con relación al sector San Martín, he escrito algunas opciones, algunas propuestas que entiendo pueden dar eh, resultados positivos en esa comunidad si la necesidad de ese grupo de policía. Eso es un disparate. Miren, lo primero es, lo primero es y yo lo tengo escrito, la, la memoria mía, eh, eh, no sé, qué casa, ¿verdad? Se me... Es la hipótesis que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Que la mayoría de, de actos delincuenciales en ese sector y en la mayoría de sectores de la República Dominicana los cometen gente que están por pues, debajo de los 40 años. Entonces hay que trabajar especialmente con los niños y con la juventud. Es la idea. ¿Qué yo planteo? ¿Verdad? Lo primero es hacer un estudio, un estudio sociológico, demográfico, todo lo que usted quiera, un estudio bastante amplio que le permita conocer la realidad de ese sector. Es decir, cantidad de habitantes, de qué viven, qué trabajan, cuánto están estudiando, cuánto no, eh, cuáles son sus proyecciones, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son las instituciones que hay, cuáles hacen falta y todo lo demás. Por ejemplo, cuántos niños hay huérfanos, cuántas personas viven por casa, cuántas eh, eh, habitaciones tienen las casas, cuántos niños viven, por ejemplo, en una casa y hay una sola habitación y hay 10 gente viviendo ahí, eh, que, que eso constituye un problema social a futuro. Eso es lo primero, un estudio sociológico que le permita a usted, demográfico, ¿verdad?, que le permita eh, determinar cuál es la realidad de ese sector. Segundo, y, y, y dentro de ese estudio, ¿verdad?, eh, ...determinar todo lo bueno y lo malo que tiene ese sector... ...y le digo yo porque nosotros lo hicimos en una comunidad... ...en el whatsapp muchachos, envié ahí un pdf... ...para que la gente vea lo que nosotros utilizamos... ...en una comunidad rural... ...rural, lo que pasa es que habíamos gente preocupado ...por la comunidad creando eh, políticas... óigame esto señores, en un campo... ...y un, solamente un grupo, de, de, de, un grupo muy reducido de profesionales... ...éramos como cinco o seis... ...y otro grupo de estudiantes que nos acompañaron... Miren eso, pónganlo full pantalla, eso es la ficha técnica que nosotros utilizamos para aplicársela a esa comunidad. Denle para abajo para que la gente vea, nosotros le aplicamos esa ficha con 153 preguntas. Ahí sabemos eh, la condición de la vivienda, la condición del sector, eh, dónde tiran la basura, cuánto habitante hay, eh, qué edad tienen, qué enfermedades, todo lo sabemos de esa comunidad, se lo aplicamos, eso es inmenso. Y entonces, el este, miren, ahí está el Estado Civil, lo dividido por renglones. Y por eso yo decía que ninguna comunidad, es más, ninguna provincia le puede dar a usted datos de su gente como lo tenemos nosotros de esa comunidad, porque somos estudiosos de eso. Entonces, ¿qué nosotros proponemos ahí en, en el Centro San Martín? Entra para acá. Crear una escuela de deporte que puede ser a nivel provincial, pero focalizada con, un, con una representación en cada sector, especialmente en ese. Una escuela de deporte que incluya baloncesto, béisbol, voleibol, atletismo y karate y otros eh, eh, eh, deportes, ¿verdad? Aunque hay ahí por ejemplo, eh, eh, instalaciones deportivas, pero tiene que haber una escuela reclutando a los niños. Una escuela de arte plástica, eh, donde, eh, que incluya, por ejemplo, arte, la, el arte plástica, el teatro, la danza, etcétera. Y luego voy a explicar por qué. Un centro de formación técnica, para aquellos que no les interesa ni una cosa ni la otra, ni el deporte ni las artes, bueno, porque se dedica a aprender un oficio. Segundo, crear instituciones eh, estatal de vigilancia, es decir, una institución que esté vigilando por la comunidad, que esté vigilando a la gente, que esté vigilando a los niños, que esté vigilando a los jóvenes, y que le dé seguimiento y acompañamiento a los niños y a los jóvenes del sector, porque ahí es donde está el problema, en la, en la niñez y en la juventud. Eh, ¿Cuál es el objeto? Crear políticas favorables a los niños y a los jóvenes del sector de acuerdo al contexto individual de cada quien. Seguimos. Tercero, una institución de vigilancia que acompaña a los jóvenes, eso se puede funcionar en una sola institución que se encarga de vigilar a los niños y a la juventud. Y un plan de redirección social para los que ya están eh, eh, desviados, entonces, ¿qué hacemos? Una oferta de depuración, por ejemplo, fulano de tal es un delincuente, mira, vamos a negociar, te vamos a limpiar tu historial, te vamos a quitar tu ficha que tú tienes, pero tú también tienes que eh, eh, encauzar hacia este camino. Eh, una oferta de oportunidades de estudio, oferta de oportunidades de empleo digno, y además que el centro de formación de esa comunidad tenga ebanistería, electrónica, mecánica, refrigeración, electricidad automotriz Y residencial, plomería y también de telecomunicaciones Porque aquí en San Francisco y en la región tenemos Empresas de telecomunicaciones que necesitan técnicos Pero eso tiene que ser a través de la dirección ¿Verdad? Por ejemplo de grupos juveniles Que no lo hay ahí Grupos juveniles, pastorales juveniles Y organizaciones de niños Que se yo, chiquilladas y lo demás Y aquí quiero presentar unas imágenes, miren se lo digo yo con experiencia. En el año 2008, en esa comunidad que nosotros le mencionamos, el, el censo se hizo en el 2017. Pero desde 2006 ya nosotros estamos trabajando ahí. Y en el 2008 creamos la primera liga infantil de béisbol. Tenemos la foto muchachos. La primera liga infantil de béisbol. ¿Y ustedes saben qué tenemos ahí? Ese que usted está viendo ahí. Que yo tengo la foto y los videos de cada uno de ellos porque yo lo iba guardando todo. Ese que usted está viendo ahí. Hoy es. Triple A y ha pisado tierra de grandes ligas. Dele para atrás. Para el que, no lo, conoce, el que no, lo conoce, no lo conocía cuando niño, ese es Richard Ureña, que se trabajó en esa comunidad, la primera liga infantil, y ese que usted está viendo ahí, firmó ese chiquitico, que tenía 11 años en ese momento de esa fotografía que sacaba de un video, tenía 11 años y firmó por 1.4 millones de dólares. Ese, Leonardo Molina, con los Yankees de Nueva York. Porque había un grupo de gente que estábamos trabajando, focalizando a esos niños para sacarlo, para que mañana no fueran delincuentes, fueran productivos. Estábamos convirtiendo niños que posiblemente eh, mañana estuvieran trabajando en una finca, chapeando, ¿verdad? o limpiando botas o metidos en un taller, estuvieran siendo endes productivos. Y lo logramos, lo logramos. De esos grupos no hay un solo delincuente, pero no solamente eso. Luego también, o, o anteriormente Y con esto termino, creamos un, un equipo De baloncesto, ¿para qué? Porque habían jóvenes ahí que, que traían eh, Podemos ir colocando las imágenes Muchachos eh, Que traían algunas lagunas Algunas frustraciones, como todo el mundo ¿Y qué hacíamos? Esas frustraciones Las canalizamos a través del deporte Miren ahí, ahí hay gente que usted, de ese grupo Que usted está viendo ahí, que traían problemas De delincuencia, óyeme Y se, y se modelaron en esos grupos se modelaron porque a través del deporte por ahí descargaban su, su frustración y se convirtían en ídolos en su deporte pero que las cosas hay que verla en, su, en, en el sentido sociológico por eso que yo hablo tanto de la sociología si tú no estudias la realidad individual y social verdad Ya en sentido general no vas a poder y por último esa foto que era el grupo de jóvenes era focalizado por área Ese es el grupo de jóvenes si me buscan de ese grupo Que eran más de 70 Un solo delincuente Hoy día me retiro del programa No me voy a retirar ¿Sabe por qué? Porque no lo hay Porque era un seguimiento continuo A cada uno de ellos Cada vez que se querían desviar del camino Lo traíamos de nuevo Ven acá mi hijo No es por ahí Ven acá Y, y cuando querían hacer una cosa mala Lo motivamos a hacer lo bueno Eso es sociología eso es, eso es criminología Es tu pensar En, en, en atacar la, la causa del problema Para poder evitar el delito después Eso es lo que hay que hacer Desde mi punto de vista Bien.